saludos soy Ernesto Soto en esta ocasión voy a explicar cómo transportar exámenes existentes a Moodle estos, estos tipos de exámenes son más bien exámenes objetivos eh, selección múltiple y verdadero o falso en Moodle se pueden crear muchos tipos de, de Exámenes les voy a mostrar aquí cuántos tipos de exámenes podemos crear. 16 tipos de exámenes, calculada, calculada, multiopción, calculada simple, arrastrar y soltar texto, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre imagen, descripción, ensayo y así sucesivamente. Vamos a a ver en esta ocasión la opción múltiple y verdadero o falso, que sería una opción múltiple también, ¿verdad? El formato que vamos a utilizar es el formato Iken, que es el más, el, el más fácil para transportar, y muchos de nosotros ya tenemos exámenes en Word de selección múltiple, así que eso nos hace más fácil poder transportar lo que tener que entrar a la plataforma y crearlo una a una. Es un poquito más tedioso, un poquito no bastante ok primero lo que tenemos que hacer es definir configurar configurar el examen son dos etapas usted configura y después que configura crea el banco de preguntas puede hacer cualquiera de las dos no importa el orden ahora yo voy a configurar vamos a activar la edición Voy a añadir una actividad que sería un cuestionario, se me pierde, aquí, cuestionario. le pone el nombre del examen, por ejemplo, aquí examen, capítulo 1, si quiere le puede poner la descripción, yo voy a saltar esta parte, vamos a ver algunos aspectos importantes que usted tiene que configurar para que después no haya problemas con el examen, aquí está cuándo va a abrir este examen y cuándo va a cerrar y el tiempo que le va a dar para que eh, máximo para que el estudiante tome este, esta prueba ok vamos a decir que yo le voy a dar 90 minutos, una hora y media más o menos activa la la hora y el día vamos a suponer que lo vamos a dar el vamos a, a darlo hoy mismo le pone la hora a las 10 de la mañana y se va a cerrar a las once y media ok, calificación aquí intentos permitidos dice sin límite si le deja esto sin configurar el estudiante puede entrar tantas veces le dé la gana así que usted le pone uno que es lo regular verdad que el estudiante toma haga un intento de una prueba a menos que usted no quiera darle dos oportunidades pero no es muy común Comportamiento de las preguntas. Eh, sería opción pues de revisión apariencia. Aquí. Aquí debe, inmediatamente después de cada intento, debe apagar esto porque si no, muchas veces le va a dar la respuesta y él puede contestar. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, también apaga después de cerrar el cuestionario si usted quiere que vea la correcta los puntos retroalimentación la la de esto esta área después que haya cerrado el cuestionario ok importante restricciones extras sobre los intentos miren eh, recuerden que, que moodle es una plataforma que es web si un estudiante ustedes abren un, un examen va a ver este examen por ejemplo a las 10 y un estudiante no está en la sala de clase y está en otro lugar recuerden que lo pueden acceder desde cualquier medio ¿verdad? que se pegue a la web pues el estudiante lo puede tomar fuera si es el caso que usted quiere, pues muy bien, pero si usted quiere controlarlo, pues debe ponerle una clave para que cuando esté en ese momento con usted en la sala de clase es que todos van a comenzar a tomar la prueba. Así que yo les recomiendo que ponga una clave y que no sea tan obvia, ¿verdad? Y aquí usted escribe la clave que usted quiera. activar para ver lo que escribo porque está difícil, esa sería la clave, ¿Okay? la voy a anotar porque después se me olvida y cuando vaya a hacer pruebas tengo que entonces ir hacia atrás guardo los cambios y aquí está configurado mi examen recuerde que este examen no tiene todavía preguntas de ningún tipo una vez usted configure el examen ahora vamos a trabajar con las preguntas vamos a traer unas preguntitas por aquí de prueba ok aquí yo tengo un examen de prueba verdad que usted naturalmente lo tenemos en Word con su encabezado con su nombre fecha el curso y todo lo que usted le pone en el encabezado sus preguntas, su respuesta perdón, no tiene respuesta tiene su encabezado su header ok, ¿Qué yo tengo que hacer pues miren, lo primero es que tengo que ponerla en forma simple tengo que eliminarle todo esto tengo que eliminarle el header y tengo que añadirle las respuestas así que aquí ya yo tengo uno preparado para aligerar el proceso, okay, aquí está sin el encabezado, okay, observen esta área, les voy a explicar más tarde. Oh, o se explico ahora por qué uso esto esto es para yo categorizar mis preguntas porque cuando usted vaya a ponerle en el banco de preguntas si usted no lo categoriza se le va a formar un enredo porque todas las preguntas de todo imagínense que usted de cinco exámenes se le va a, a, a mezclar una lista muy larga se le va a hacer una lista muy larga de todas las preguntas que usted tiene de todo ese curso Así que es altamente recomendable que usted categorice eh, y ponga el, las preguntas en cada categoría. Y para eso es que yo tengo esto, para, este es para mí, para yo saber de esta pregunta a qué capítulo pertenece. ¿Okay? Observe que el examen debe tener las respuestas en mayúsculas. Este es el, el protocolo, ¿verdad? Las preguntas en mayúsculas, un punto, un espacio y la premisa. Debe tener answer en inglés dos puntitos espacio y la correcta. Este es el formato para usted transportarlo en formato Aiken, en Moodle. Observen, va a notar que todas las respuestas están en la D pero realmente cuando usted ponga el examen estas respuestas van a estar barajeadas ella siempre va a saber cuál es la correcta ya o sea, no se van a presentar en este orden ni las preguntas tampoco van a estar en este orden eso es lo bueno de Moodle que entrega un examen aunque sea el mismo examen pero en diferente orden a cada estudiante ¿Okay? pues vamos a proceder estamos en word tenemos que convertir este examen en, en formato de texto plen, eh, libre plain text okay. vamos a proceder vamos a file usted no lo ve aquí pero yo lo veo por acá y le vamos a dar un save as el tipo de formato aquí es donde vamos a seleccionar plain text así que va a ponerle el nombre del documento que dice ejemplo examen acá arriba con respuesta punto .docx le va a poner eso mismo con punto .text Aquí procedemos a guardarlo. Déjame guardarlo en download porque se me va a perder. vamos a proceder ok aquí tenemos que seleccionar en text encoding vamos a seleccionar other y vamos a seleccionar el unicode utf 8 que eso es el unicode transformation format de 8 bits que es el multidiomas, ¿verdad? Que el, casi siempre se utiliza para formatos de web. Es una codificación de caracteres. Ese es el que usamos. Deja todo como está. Hace, es, asegurándose de que sea Unicode UTF 8. Aquí le damos más o menos una vi vista. ¿Cómo va a ser? Le damos ok. ya se supone que esté convertido ahora yo voy a buscar ese documento mírenlo aquí ejemplo examen con respuesta text plain text document ok, ahora yo voy a abrir quiero verificar cómo está el examen Recuerden que esto no lo voy a abrir en Word porque me pone códigos que después Moodle no va a entender. Tiene que ser en una aplicación que bregue un texto pleno sin ponerle código. En este caso yo tengo una Mac y ella me lo va a abrir en el editor de texto. Si fuera en PC sería un, supongo que en Note o en WordPad. Ok, aquí está mi examencito. Vamos a expandir esto. Aquí tiene la respuesta. Todo está bien. Recuerden que deben de tener este formato mayúsculas, la selección múltiple en mayúsculas. Punto espacio y las premisas. La palabra answer con dos puntos un espacio y la correcta si no tuviera no va a tener éxito en, la, en el formato en ponerlo allá en Moodle ¿Okay? todo está bien así es que ahora vamos a proceder a ponerlo en el banco de preguntas vamos a salir de aquí cierro esto regreso a Moodle voy a ir al banco de preguntas banco de preguntas aquí banco de preguntas voy a crear la categoría categoría en este ejemplo voy a poner Un ejemplo sí sí treinta y Capítulo 01. Este es para yo saber, ¿verdad? Que son de ese curso este, y que es del capítulo 1. Añado la categoría. ¿Okay? Voy ahora a importar las preguntas que dejé donde en el formato en el plaintext verdad que está guardadito ahora lo voy a importar el formato que voy a utilizar es Aiken que es el formato como le expliqué anteriormente es el más el más el básico el más sencillo tiene todos estos formatos pero vamos a utilizar Aiken aquí yo puedo ya como yo creé la categoría ya puedo decirlo que me lo tire en esta categoría que me lo ponga en esta categoría vamos a importar la preguntas. voy a arrastrar y pongo las preguntas ahí vamos a buscar el archivo míralo aquí Espero que cambie de color para proceder a importar. Cambie de color. Procedo. Importar. Dijo. Eh, ok. Procesando la pregunta del archivo. Hay ocho preguntas. Que están correctas. ¿verdad? Voy a continuar. que okay, yo puedo pre aquí puedo copiarla duplicarla puedo una vista previa como se ven puedo borrarla que okay, pues aquí lo puedo trabajar ok que yo hago con estas preguntas que le expliqué que le pongo alguna categoría aquí yo eh, la experiencia pues a través de los años pues. Me ha dado un poquito más de conocimiento de cómo bregar con estas preguntas. Así que yo voy a editar la pregunta y miren lo que yo hago. Este es el nombre de la pregunta. Es muy larga, ¿verdad? Y miren aquí. Esto es lo que le va a aparecer al estudiante. Pues yo no quiero que la aparezca. Así que procedo a borrarla. Aquí están todas las premisas y cuál es la correcta esta es la correcta, 100%, ¿Ve? ninguno, ninguno y como eh, el nombre de la pregunta se me hace muy largo realmente pues yo no quiero ver esto pues de aquí en adelante yo borro esa pregunta simplemente dejo la categoría que aquí está la categoría y aquí está la premisa para el estudiante guardo guardo cambio entonces desaparece y se me queda la pregunta solamente y así hago con cada una de ellas y usted dirá wow un pronto es bastante tedioso pero para mí luego de volver con las preguntas se me facilita voy a borrar solamente el del estudiante o lo dejo hasta ahí, ustedes siguen el, luego el proceso ¿Ya? Eh, las pregun son ocho preguntas, están en esta categoría y ya yo tengo mi banco de preguntas. Ahora tengo que ir a mi a mi examen y atar estas preguntas con el examen. Voy a regresar mi curso, voy al examen. Aún no se han agregado preguntas. ¿Qué? Doy clic a editar cuestionario. Aquí dice marco reordenar preguntas y voy a agregar las preguntas. Preguntas aleatorias, selecciono la categoría donde las puse, ¿verdad? Ocho preguntas. Aquí, número de preguntas aleatorias son ocho. Y agrego las preguntas aquí están las ocho preguntas verifico el total de puntuación que tenga 1, 8 total de calificación y guardar Ya todo está guardado, vuelvo al curso, vamos a probar el examen, déjame apagar esto, pero visualizar ahora. Recuerden que le puse la contraseña, ahora me la pregunta, vamos a ver lo que yo anoté por aquí. Y así se van a ver las preguntas Recuerden que no borré esto en todos Esto es lo que le indiqué que había que borrarlo Para que el estudiante no viera esto Se confunde, no sabe qué es eso Aquí están La navegación del cuestionario El estudiante puede eh, contestar las preguntas aleatoriamente ¿verdad? Si quiere ir a las 8, a las 3 Le va contando el tiempo que resta equipo pues, el estudiante eh, selecciona aquí ya le marca que el estudiante ya contestó si yo brinco a otra pregunta pues dejo la está visualizando verdad de que la 2 no le he contestado Se da cuenta que ahora las letras están en minúsculas, aunque ya estaban en mayúsculo. Y así sucesivamente. Una vez el estudiante termine, este, le va a aparecer que envíe, someta todo y envío. Espero que esto pues, le pueda ayudar para que comiencen a trabajar con los exámenes. Hasta la próxima.